No busques la perfección. Hola, mujeres. Llegó la mujer del futuro. Eh, hoy vamos a hablar en este día número 15 del reto de 45 días con la mujer del futuro. Qué emoción en este tema de mmm, cómo ser una mujer productiva. Bueno, una de las, eh, digamos, eh, cosas que hemos hablado en este taller es que la busquen la... La búsqueda de la perfección tiene un enorme problema y es que nunca la encuentras. Ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Eh, a ver, voy a, voy a hablarte un poquito de, de lo que es eh, la perfección. Eh, tiene una enorme desventaja... Eh, o una, es una dificultad, es un impedimento, es un inconveniente, es un obstáculo, ¿sabes por qué? Porque la perfección nunca la vas a encontrar, no hay una mejor forma de hacer las cosas, hay diferentes formas de hacer las cosas y eh, a veces eh, el temerle a la, a la, a la, imperfección nos hace eh, digamos como mm, inmovilizar, paralizar y en lo personal la verdad lo he vivido muchísimo y a veces digo Dios mío de dónde salió esto cómo lo aprendí entonces bueno ese es el tema que nosotros vamos vamos a tratar hoy eh, Hola, ¿cómo estás? Por aquí me están saludando. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Qué rico que estés aquí. Me encanta que estés, eh, que estés aquí. Sí, es que ese es uno de los problemas grandes. Ay, tan bella Isadora. Gracias, mi muñeca hermosa. Gracias por, por compartir. Gracias por estar aquí acompañándome en este camino de la perfección. <risa> A veces... Eh, cuando, cuando somos muy perfeccionistas, eh, nos da parálisis de análisis, que es una de las cosas que también eh, quiero hablarte. A ver, voy a empezar por por, por el siguiente. A ver, la búsqueda, de la, la búsqueda de la perfección tiene un enorme problema y es que nunca lo encuentras. Hoy es el día número 15. No le temas a a la perfección, Isadora, no le temas a la perfección, um, Ana, ¿sabes por qué? Porque nunca la vas a alcanzar, el día que yo entendí esa frase, el día que yo entendí que la perfección es una pulida colección de errores, óigame, la perfección es una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 super bueno, muchachas se los recomiendo eh, el documental de El Gran Dilema de del social media eh, voy a buscar a ver si encuentro ese documental mm, La Red Social, película completa Un Crimen Llamado Educación mira, le voy a recomendar esta película no se me perdió. ¿Dónde está? Un crimen llamado educación, no. El dilema de las redes sociales. Le puedo pasar. Le puedo a pasar esta, esta. Aquí en el grupo de WhatsApp. Ok. Para que se la vean. A Ahí. Ok, vea mujeres. Eh, eh, ahora, eh, una de las cosas es que vuelvo y, y, y te digo, la, la perfección es como, es como eh, a veces nos paraliza. Eso es lo que quería decirte. Entonces, la búsqueda de la perfección me lleva a la ansiedad, me lleva a la depresión. Y asimismo, esa ansiedad me lleva al agotamiento y a la desesperación. Y en lo personal, vivo muy, muy, muy de cerca esta situación. Y a veces me siento tan frustrada, tan angustiada, que lo único que me da y la solución que tengo es no hacer absolutamente nada. Y yo sé que a ti te pasa lo mismo porque yo a veces siento demasiada presión cuando tú empiezas a crear, cuando tú empiezas a mostrarte en las redes sociales, eh, empiezas a hacer cosas, viene el otro y te critica y te dice así no se hace, eso no está bien, mm, voltealo de esta manera, entonces tú no sabes cómo actuar y no sabes qué hacer y esa obsesión por ser perfecta me lleva a cometer muchos errores o quizás me puede inmovilizar no sé si estás inmovilizada no sé si en este momento te sientes que no sabes por dónde arrancar y tu cerebro dice pero qué vas a hacer porque entras a un lado, te dicen una cosa, entras al otro lado, te dicen la otra, y entras al otro lado y te dicen la otra. Entonces, miras para todos los lados y son cosas diferentes, y a lo último, tu cerebro se bloquea, se agota y no tomas acción. Entonces, mientras tanto, esta presión de ser perfeccionista te lleva a aumentar más el miedo y la frustración. Entonces, me pregunto por acá, me dice Marimelda, bueno, listo, ¿y cómo cortamos ese ciclo de la excelencia? ¿Cómo cortamos ese ciclo de querer ser perfectas? ¿Y, y cómo hacemos? Bueno, entonces, vamos a mirar. Para cortar con este ciclo, porque es un bucle que cada día... Va aumentando y algo que va creciendo y cada vez te vuelves más inmóvil. Cada vez que buscas más la perfección, menos la encuentras. Porque recuerda, la perfección es una pulida colección de errores. Eso es la perfección. El día que yo entendí, oh, la perfección es una pulida cole cole colección de errores. Claro, acaso la perfección es cuestión de percepción también, pues lo que es perfecto para ti tal vez no es para los demás, exactamente, Isadora, mira, yo honestamente a veces digo, Dios mío, yo qué voy a hacer, porque esto me está generando angustia, porque, y más ahora, eh, la pregunta que me hacen por acá, María Imelda, ¿y cómo cortar con este ciclo? ¿Cómo se corta con ese ciclo? Claro, es cuestión de percepción, porque en el mundo hay diferentes colores, sabores, olores, diversidad, diversificación, hay diferentes cosas que nosotros realmente... Mmm, Quien da la última palabra de qué es lo perfecto o qué no es lo perfecto, o sea, no hay... Nada que uno diga, yo diría que el único perfecto es Dios. Y Dios ama los garabatos, porque nosotros somos uno de sus garabatos. Y Él nos ama tal cual. Ese también fue otra, otra palabra que a mí me encantó. Mira, los gritos y la presión amenazan con extinguir la voz de Dios. Cuando hay tantos gritos, y cuando hay tanta presión, y entonces Marimelda vuelve y juega, ¿cómo cortar con este ciclo de, de búsqueda de la excelencia? Entonces, primero, debes comprender, como te dije antes, que los garabatos son de Dios, y entiendo y asumo que yo soy un perfecto garabato. María Imelda, no se diga, sí, sí, soy una prueba, error, y Dios me hizo tal cual, y así como es, así, aceptando, acepto tal cual soy, y acepto también el poder correr el riesgo, el poder equivocarme, mujeres, aceptemos, la vida es, mira, yo me he sentido paralizada, porque... Yo escribo qué voy a hacer en el mes de septiembre, pero y quisiera que todo se cumpliera como yo lo escribo, pero a veces no es así, porque resulta que yo escribí que para el día 24 iba a ser un sol divino y tenía un sol divino acá y resulta que yo no, entonces la ropa que tenía para el 24 no, no apareció. Y sin embargo entonces yo quería que fuera perfecto Y no es así eh, eh, La búsqueda de la perfección me lleva a la ansiedad Mejor, planeo, si sí, voy a planear Voy a diseñar, si sí, es necesario diseñar Pero no tiene que ser exactamente como yo me lo ideé Acepto correr el riesgo Acepto equivocarme, acepto entender que todas las cosas están hechas para hacerlas mejor y que hay una colección pulida de errores y voy haciendo una cosa, eh, la miro, no me quedó, entonces vuelvo y pruebo, vuelvo y miro, no me quedó, la puedo hacer mejor, pero... Llevarla a la acción. Eso es lo que yo más te recomiendo. Mira, ¿cómo cortar esto? Yo te recomiendo que corras el riesgo. Eso es lo primero. O sea, vamos a correr el riesgo de hacerlo. Vamos a correr el riesgo de equivocarnos. Es mejor hecho que no hacerlo, es mejor hacerlo, mírame, aquí me encantó este, voy a leerles algo que escribí esta mañana para este, para este taller, dice, para cortar con este ciclo de búsqueda de la excelencia, debes comprender, como te dije antes, que los garabatos son de Dios, aceptando el correr el riesgo, equivocarte, entender que es mejor hacer las cosas, y mejorarlas, es decir, Hecho es mejor que perfecto, este hecho es mejor que perfecto y lo voy a poner en negrilla. Hecho es mejor que perfecto, ese me encantó. ¿Cómo les pareció eso? Es mejor hecho que perfecto, ese me encantó, mira. Muchas veces, la presión de los padres, de las redes sociales, muchachas, en este mundo donde estamos, mira, ah, estaba mirando eh, esa película que te dije, de, ay, mira un ejemplo, ay, qué linda, eh, ya puse Camina Corre como ejemplo de, puede generar endorfinas, pero la idea es esta, perfecta, tan linda. Gracias. Hermosa. Camina, corre, respira. Thank you. Bueno, entonces, ¿qué me están hablando por aquí, muchachas? Hecho es mejor que perfecto. Esa es una, una frase que me quiero colocar en mi perfil. Hecho es mejor que perfecto, lo voy a poner en mi perfil, aquí lo voy a poner. Hecho es mejor que perfecto, perfecto. Esa frase va, esa frase va, la vamos a poner. Hecho es mejor que perfecto, listo. Entonces, muchas veces la presión de los padres... La presión de lo, de las redes sociales, la presión de los amigos, la presión de la cultura, la presión de todo el estilo de vida, como en esa película que me vi ayer. Imagínate que eso es manipulable. Nosotros, eh, la inteligencia artificial nos está llevando a una perfección, a una búsqueda. Mira, nosotros, estaba ahorita que estoy estudiando esto de las redes sociales estoy viendo que hay unos feed para los para para instagram por ejemplo que arman eh, un rompecabezas eh, que las líneas son es que con la, la misma línea de colores y sabes eso que me da a mí honestamente muchachas me da no pues no voy a poder poner ni una foto no, pues no me voy a poder ni mover, no puedo ni, ni, ni, me paralizo. Porque cada persona tiene una opinión, y entonces resulta que yo quería que el lunes apareciera esto y que Armaris que un rompecabezas, y resulta que si coloco una, una, una, una imagen que no es, entonces se me daña lo que yo espero y yo dije uy, ¿dónde me estoy metiendo? no, Marimilda vamos a cortar con ese bucle de perfección, no esta es Marimilda y lo único que me ha mantenido a mí aquí es esto es que quiero ser mejor sí, quiero ser mejor todos los días pero no me puedo dejar llevar de lo que opinan ustedes o de lo que opinan los demás, no, yo tengo que tener claridad de qué es lo que yo quiero, y eso, cuando yo estoy buscando esa perfección, daña mi creatividad, porque precisamente la creatividad es hacer las cosas por distintas man de diferentes formas, es una colección de errores, no era así, pongámoslo así, entonces, muchas veces, la presión de los padres de las redes sociales, los amigos, la cultura, son las que nos llevan a alcanzar estilos de vida, que están alejados de la realidad, mujeres, no nos dejemos influenciar por estilos de vida que están alejados de la realidad, mi realidad es esta, miren, vean, es esta, esta es mi realidad, Esa es una realidad que yo tengo, y la búsqueda de la perfección no puede alejarme de la realidad. Muchachas, por favor, por favor, los garabatos son de Dios y Dios te ama tal cual. Los gritos y la presión amenazan con extinguir la voz de Dios. Dios mío, ayúdame, no te dejes influenciar por los demás. Sí, señora, lo, la perfección es una cuestión de percepción pues lo que es perfecto para mí, tal vez no sea para los demás. Entonces, yo tengo que aprender a tener claridad cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero y las cosas que yo voy realizando de, por diferentes maneras, de diferentes puntos, de diferentes caminos me van a llevar a ese objetivo. De manera que, para dejar esa inacción, que te inmoviliza, llevándote a esa parálisis por análisis. ¿A quién de ustedes le ha dado parálisis por análisis? A mí. <risa> Dejándome de encasillar, o sea, yo, yo quería que noviembre me quedara con un arco iris así, y que entonces los colores me quedaran así, y resulta que llovió todo, todo el mes, y cayeron unas tormentas y cayeron unos aguaceros, entonces como en mi mente estaba que esto iba a quedar con un arco iris, ya me frustré, y no, no, no quiero, por favor, no quiero, yo sí planeo, yo sí quiero que las cosas, tener un orden, pero no necesariamente, tengo que irme así como, eh, eh, con ese esa obsesión, porque esto es, esto es una obsesión por la perfección, entonces, Mm, no te encasilles, no te encasilles en, ese, en esa búsqueda de la perfección. Eh, no te encasilles por estándares que te ponen tus amigos, que te ponen tus padres, que te pone la sociedad. No te encasilles. ¿Sabes por qué? Porque vas a perder tu creatividad. Y la creatividad es como la madre de nosotras, o sea, la, la creatividad es la que nos daba nos daba nos nos da la motivación, la que nos da la salida. Entonces, no pierdan la creatividad que da salida para aventurar a una vida de, realmente que nosotros queremos tener. O sea, la creatividad es la que nos va a dar esa salida y la que va a permitir que nosotros creemos algo nuevo y algo diferente. Por consiguiente, muéstrate tal cual. Mientras más cercano y más natural seas tú, más vas a tener mejores resultados. Bueno, mujeres, las dejo. Mañana nos vemos. Espero que te haya servido. Recuerda, eh, regístrate aquí. Eh, suscríbete aquí para que te llegue el link para este taller privado que vamos a hacer de mmm, los cinco ventajas o cinco beneficios de ser una mujer madura y eh, cómo poder llegar a ser realmente una mujer productiva y no obsesionarnos tanto por esta perfección. Bueno, mujeres, eh, las dejo. Chao. Mañana.